Buenas. Buenos días, amigos del Twitter. Es 14 de abril de 2022, semana de turismo. Semana de de carna, de Semana Santa también. Son las 11:48 horas en Uruguay. Y vamos a hacer otro hilo twitero. A ver qué tiene el Twitter. No he visto muchas cosas, pero capaz que encontramos algo para comentar. Bueno, ayer el comentario fue de... Para todo el mundo, de, de los alimentos que se venden fraccionados, que viste que en los supermercados venden de a kilo, de dos kilos, de cinco kilos, y ahora este salió y el intendente llama un, llamando Yamandú Orsi, como buen opositor eh, opositor del gobierno, a sacar cartel, cartel de que ahora la gente compra fraccionado porque no, no le alcanza para comprar una bolsa de un kilo. Cosa que es mentira porque toda la vida se compró fraccionado. Yo en las almacenes he visto comprar una cervadura de hierba hace años atrás. En todos los gobiernos la gente compró fraccionado. No es porque sea este gobierno de ahora. Pero entonces le dieron cartel como buenos comunistas para desestabilizar y hacer creer que estamos mal. o que, Pero no estamos mal porque salieron mil autos para, para Argentina, otros mil autos para Brasil a pasear. Entonces, ¿cómo es? que no vengan a decir una cosa por otra claro que hay gente que es necesitada pero eso en todos los gobiernos hubo que no, no hagan prensa de eso porque en todos los gobiernos hubo gente que compra fraccionado a veces por economía a veces por necesidad son diferentes temas Pascu dice no sé de dónde es Pascu Dice, siempre, pero siempre al final del día termino super chascona. No sé lo que es chascona de ser cansada. Este. Y es así la cosa, ¿no? No es que haya tanta necesidad. Todos los gobiernos carecen de alguna cosa. Es bueno que no carezcan de nada, ¿no? Pero bueno. Ahora miren lo que dice Daniela Leoni. Dice, Bolsonaro va a privatizar las cárceles en Brasil. Los presos... Deberán trabajar y recibirán un salario. Van a costear su estadía y hasta pueden reducir sus penas. Se podrá hacer acá, dice. Se reduce el gasto estatal. Y Santo Daniel, es lo que yo les venía comentando. Dice, Orsi, Orsi y Cose descubrieron algo que yo descubrí hace 60 años que es el comestible fraccionado. Y Susana, que siempre tiene tweet caliente, dice, tuiteros, el otro día me saltaron a la yugular, los F.A., los Frente Amplio Comunista, cuando pregunté qué era agarrador, yo aprendí, ahora pregunto, qué sería jineta, porque esto viene a que Carolina Cose no sabe que el término de, de jinete para mujer se llama amazona, se dice amazona y ella en la televisión como buena cultora del idioma español y para que todos los chiquilines lo oigan dijo jineta, pero no mija, es amazona. Jinete para el hombre y amazona para la mujer. Debe haber algún otro significado, voy a buscar acá, a ver, acá tenemos el Google, tenemos todo a la mano, vamos a buscar, vamos a poner, fíjese acá, vamos a poner Zona Amazonas. Amazonas. Acá dice, Amazona, en la mitología griega, mujer de cierto pueblo de mujeres guerreras, las cuales no admitían ningún hombre entre ellas. Mujer que monta a caballo, un desfile de Amazona, mujer que monta a caballo, también. Se dice de forma. Y, y a ver sinónimos para jinete... Va a poner jinete. A ver qué dice jinete. Dice, hombre que monta caballo. Y entonces en el ejemplo dice, entonces un, llegó un jinete al galope con el indulto. Origen, dice el origen. No, eso no. Ah, dice acá: jinete. Préstamo del siglo XIV del árabe andalusí Sanati. <coughs> Gentilicio de las tribus bereberes de Sanata. Conocido por la cría de excelentes caballos por ser excelentes jinetes. Así que... Y acá dice la opinóloga, la opinóloga de Uruguay. Mariana Pelkovich dice, cuando yo era chica comprábamos medio kilo de azúcar en papel de astraza. Estraza, dice ella, no sé si es astraza o estraza. Ahora volveremos a hacerlo, gracias por la brillante economía que nos hace retrasar décadas en casi todo. Gracias irónicas y amargadas a los que votan sin pensar. Vieron que eso es lo que la consecuencia que trae este invento de Orsi, que fue una, como una pulseada para ganar al gobierno. Entonces ahora la gente dice... No, volvimos a la época de atrás, porque ahora se vende fraccionado. Toda la vida se vende fraccionado. No es ningún invento. Y en los almacenes chicos venden fraccionado. En los supermercados te venden de aquí. ¿no? Y el almacén chico vive justamente de eso, porque como vende fraccionado, la gente va y le y compra a ellos. Son una manga de cínicos. Hacen cualquier cosa para recibir platita arriba, que vayan a trabajar. Si no los votaron, que se aguante y no los vamos a votar más. A ver, Fabián Dubois, a ver qué dice. Fabián Dubois dice, la inflación 2022 preocupa a nivel mundial. España 9,8. Cifra récord desde 1985. Alemania 7,3. La peor desde 1990. EU, Estados Unidos, 8,5. La más alta en 40 años. Uruguay, 9,4. El Frente Amplio exige explicaciones a la ministra. Pero ellos le entregaron el gobierno, el Frente Amplio le entregó al el gobierno con un déficit del 8,3. Y sin crisis. Así que... De 8 con 3 a 9 con 4, ¿cuánto hay? Hay un punto, 1 con 1, un punto con 1, o sea que el gobierno este falló en un punto con 1, o sea que no es tanto. Mira lo que dice Alan esto viene en segunda de lo de Casa de Galicia Le dice acaba de subir al bus un ex médico de Casa de Galicia a tocar la guitarra y pedir monedas se me parte el alma Qué votaron Sí, ya te, ya te cuento Y a ver Quique que dice, a ver lo que dice Quique. Dice creo que hay que hacer una encuesta o levantar firma para que los políticos de la coalición vean cuántos somos los que estamos en contra de que le voten el préstamo a la gastadora y compulsiva de la cose. Ahora que estamos a tiempo y que después no digan que no sabían y te, te vuelvan a pedir el voto sí todos estamos a favor de que no le den ni un mango a esa chorra de Carolina Cose, que se la arregle como pueda, porque aparte no arregla Montevideo, tiene Montevideo destruida, los basurales por todos lados, se dedica a hacer política nomás, y a hablar en la rural del Prado, a sacarse fotos con los niños, copiándole al presidente de la calle que se saca selfies. Y Mario Urbán. Dice lo siguiente: terrorismo de Estado. Suponiendo que esté de acuerdo con ese término, pero que llame violencia civil de un puñado de chantas que sí fueron terroristas. Terrorismo, eh, porque el, el, los comunistas y Frente Amplio y los tupamaros dicen que la autoridad, el ejército, hicieron terrorismo de Estado. Y él dice: terrorismo de Estado, ¿qué es esa palabra? Suponiendo que esté de acuerdo con este término, pero que llamen violencia civil de un puñado de chantas que sí fueron terroristas. No me cierra, fueron terroristas, no representaban al pueblo, querían gobernar con sus ideas a al el lugar. Y es lo que hacen ahora, porque ahora han tratado de tirar al gobierno de todas maneras. No agarran las armas porque se sabe que con las armas no van a ir a ningún lado pero se pena por agarrar las armas. y el gobierno no lo va a tirar y el pueblo va a defender al gobierno. Somos demócratas, no somos comunistas. Váyanse allá, allá a donde cayó el avión. Y ahora el José Luis Pou. José Luis Pau, a ver qué dice. Dice: No recuerdo una situación como la de hoy, que de Brasil carguen en Uruguay combustible porque en Uruguay es más barato, y que Argentina vengan los transportistas, transportistas y gente del campo a cargar en Uruguay gasoil. No porque sea más barato, sino porque hay y en Argentina no hay. Las cosas del clase A, según Fernández según Orsi, que lo llamó clase A Alberto Fernández, es clase Z, mi hijo. Vamos a ver, eh, voy a ver a otras cosas que haya por acá. Otras cosas para comentar del día jueves de 14 de abril. Acá me comentan una publicación que hice en Facebook. A ver qué es. Ah, por, el, por el, los productos sueltos. Graciela Sosa dice. Dice, ah, pero cuando ellos vendían productos sueltos, estaba bien. Cuando ellos hacían eso, estaba bien. La Biblia dice que en los últimos tiempos llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y lo estamos viviendo. Después la otra el dilema acerca de, de si tienen los estudiantes de derecho a pintar los muros. En el correo de los viernes aparece esto. Dice, las gremiales de estudiantes de formación docente insisten en reivindicar un derecho del que carecen, apropiarse de las paredes de sus centros de estudio con el pretexto de ejercer la libertad de expresión. Hacen bien las autoridades en no permitir que se sigan pintando las paredes de los centros de estudio con leyendas de naturaleza política. No solo eso, que aparte el gasto que implica limpiar la pared, volverla a pintar, y es como decía una muchacha en Twitter, todo lo que ellos destrozan se lo descuentan nos descuentan a nosotros para cubrir los gastos. Y nosotros entonces vamos a cobrar sueldos más chicos, porque si los gastos de, del país son muy grandes, nos reduce, nos meten más impuestos y cobramos menos nosotros. El pasado sábado 2 de abril, el Centro de Estudiantes de Magisterio denunciaron que la política del in les impidió hacer una pintada en la pared del Instituto Magisterial donde antes habían hecho otra, tapada luego por las autoridades. Del propio relato de los militantes surge los, la corrección con los policías, interviniendo actuaron siempre con conocimiento de un juez. De la denuncia se hizo eco inmediatamente el senador Sebastián Savini, del, del Movimiento Participación Popular Comunista, Frente Amplio, a través de... Twitter impidiéndole a las autoridades criminalizar la protesta social y recortar la libertad de, de, de expresión. Las manif manifestaciones de Sabini fueron rápidamente respondidas por el presidente del COICEN, Robert Silva, señalándole que obviamente no se criminalizaba nada, que se trataba de respetar los locales públicos educativos que con la plata del pueblo se están recuperando. Las paredes de los institutos de educación pública no son de sus estudiantes ni de sus docentes ni de sus funcionarios en general. Los locales son propiedad de la ciudadanía que con sus impuestos solventa su mantenimiento incluso de aquellos a los que desde su muros se les pretende imponer una sola visión política e ideológica. Ello que es una verdad evidente, es desconocido en una y otra vez por futuros docentes, e incluso por docentes como el propio Sabini, lo cual da cuenta de cuánto camino se requiere recorrer. Y es verdad. Que hagan... Hagan lugar, hagan muros. Tendrían que hacer eso, muros expresamente para que la gente pinte y, y ponga lo que quiera, pero que no toquen los muros de los edificios. Que hay muchos edificios que son monumentos históricos y, y, y no se pueden tocar y los retocan todos. O tendrían que poner hasta vallas para que no pinte, destrocen las cosas. Es insólito, esto es insólito. Dice en Instagram, voto Uruguay. Amnistía Internacional dijo que las muertes de cárceles uruguayas crecieron un 79% en 2021. No es tan lindo hacer el siguiente comentario cuando se trata de seres humanos, pero lo vamos a hacer. Mejor que se maten entre ellos, así los no criminales estamos más tranquilos, vamos a por el camino correcto para vivir en un país en paz. No, no estoy de acuerdo con ese cartel. Hay que tratar de, de educar a la gente, no sé cómo vamos a hacer, pero hay que educarlos. Pero eh, educar significa... Mejorar la economía del país, darle trabajo a todos. Buscar eh, que se sea accesible con la educación. Que los maestros le lleguen, al, le lleguen... Los maestros tienen que ser, o profesores, amigos de los estudiantes y de los niños para que los niños le presten más atención y aprendan. Yo me parece que sí. Que es así. Bueno, amigos... Hoy se ve que no tengo mucho mucha ganas de, de, de, de hacer el video porque hablo medio, medio caído. Los dejo con este gatito que está divino. Miau, miau. Hasta luego.